Marcelo Montenegro es el ministro de Economía que está con nosotros. Ministro, gracias, buenas tardes, para tomarle un pulso a lo que nos interesa mucho, el bolsillo, la economía. Eh, ustedes hoy, el presidente el presidente del Banco Central, usted, el eh, ministro, presentaron el programa de fiscal y de finanzas para el año 2021. Dentro del programa se menciona el crecimiento del 4.4% como una de las metas y un déficit que va a reducirse al 9.7% es lo que hemos leído en, la, en los discursos, sobre todo, el eh, ministro. ¿Usted cree que va a ser posible ya realmente crecer al 4.4%, sobre todo considerando la variante eh, de, de, del, del coronavirus, una tercera o cuarta ola? ¿Esto puede impactar en esta expectativa o hay seguridad que vamos a crecer este año en 4.4%? Bueno, eh, buenas tardes, Tufi, a toda tu audiencia. Señalar que el programa fiscal financiero siempre toma estos supuestos, ¿no? Eh, uh -huh. En relación a variables macro, a variables eh, económicas internacionales. Y este ambiente también de la tercera, posible tercera ola en Bolivia, que ya en algunos países se ha ido registrando, eh, tenemos confianza que el proceso de vacunación va a ser un mitigante muy importante a la hora de, de que la certidumbre en relación a las actividades económicas sea más alta. ...alta y mejore la conectividad entre oferta y demanda, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, confiados de que el resultado del 4,4% de tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para la presente gestión 2021 va a ser factible. Entonces, eh, se han tomado en cuenta estos elementos eh, que son supuestos importantes, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta la intensidad de estos eh, problemas sanitarios a nivel mundial ni la complejidad de, de todo el problema. Sin embargo, dado digamos, los elementos que hemos estado viendo y tomando esos supuestos, eh, se nos hace razonable crecer a un 4,4% en este año. El primer punto, ministro, es que el 4.4% podría descartar para los que están preocupados si pagan doble aguinaldo, el doble aguinaldo, por decir, parece que sería difícil este año pasar del 4.5% que por decreto plantea el doble aguinaldo, por ejemplo. Claro, pero este es el 4.4% anual, ¿no? Y para el cálculo sí. del doble sí. aguinaldo se, se toman otros trimestres, ¿no? La no. suma de los cuatro trimestres... Eh, previos a septiembre, entonces eh, hay, hay otro elemento, digamos, de cálculo, pero digamos que si la economía va bien, pues para todos, entonces si pasa del 4,5 se activará ese elemento, pero nosotros somos prudenciales a la hora de decir que eh, dado este ambiente de recuperación, que está iniciándose, no nos vamos a que ya estamos recuperados, se está iniciando la recuperación, es razonable este 44 por ciento y que, bueno, en, en términos, digamos, de el cálculo del 4,5 que pide el doble aguinaldo, habrá que ver la performance y funcionamiento de la economía para esos trimestres donde se hace el cálculo, ¿no? Eh, ministro, ¿sobre qué base se ha eh, te, generado esta expectativa de crecimiento del 4.4%? ¿Qué sectores probablemente son los que van a ayudar a crecer al 4.4%? ¿Serán todos los sectores de, de la economía, algunos en particular? Bueno, los datos que hemos estado evaluando, construcción es uno de los elementos que se va a recuperar, por el elemento de que el componente más importante de la construcción es la, la inversión pública, la construcción en la parte pública que está apostando una buena cantidad, casi la mitad del presupuesto de inversión en infraestructura, es un elemento clave ahí para tomar en cuenta. ¿Se refiere Nosotros, a infraestructura no, vial o qué otro tipo de infraestructura? Otro no, no, tipo todo. de infraestructura que implica construcción, uh -huh. ¿no? entonces eh, no no no solamente estamos apostando a los a las carreteras, caminos, también hay ...una eh, estructura hospitalaria, educativa... ...entonces hay eh, esos elementos a considerar... ...que van a posibilitar de que el sector de la construcción... ...que tiene un empuje muy fuerte, un linkeaje... ...con sectores hacia adelante, hacia atrás... ...en términos de demanda de eh, fierro, cemento, transporte... ...hacia adelante, entonces son elementos que eh, concadenan... digamos una dinámica de funcionamiento de la economía que tiene mucho peso e importancia en, el, en la, la agroindustria, ministro la agroindustria va a, re, va a tener su recuperación no, no así tan fuerte porque han, han habido elementos de orden climático que sabemos también los elementos de conflicto que han habido en, los, eh, en el, las semanas precedentes pero que esperemos digamos eh, no no es que no van a impactar pueden haber impactado pero eh, que el sector también va a tener su dinámica de crecimiento no tan fuerte como la pensábamos eh, el año pasado pero sí va a aportar también la eh, minería la, la minería y los hidrocarburos la minería de hidrocarburos van a tener un comportamiento relativamente de recuperación recordemos que eh, eh, el sector eh, hidrocarburífero en la economía nacional está recuperando. Ahora estamos exportando más, digamos, ven, eh, vendiendo como producción de gas a más o menos 48 millones de metros cúbicos día. Y ese es un número un poquito más grande que el promedio que se está registrando. Ah, hay una recuperación ahí eh, interesante, pero tampoco vamos a decir que es la fundamental creemos que el sector de la construcción ¿no? el transporte que se va a dinamizar por ese lado comunicaciones va a seguir siendo un elemento importante comercio y el comercio también va a ir eh, sumándose a, ese, a estos otros sectores van a, y la agroindustria como tú bien decías uh -huh. que va a tener su aporte no como el que estábamos esperando pero sí va a también estar a, aportando a la economía en estos dos meses y casi medio mes más ¿Hay algunas cifras que usted tenga disponibles que muestren ese crecimiento en los primeros dos meses del año? Bueno, nosotros eh, no, por el momento solamente estamos viendo algunos indicadores líderes. No la, Las cifras las va a publicar en línea en su momento. Nosotros uh -huh. por indicadores líderes nos estamos guiando de que hay una dinámica en ese sentido, Tufi. Eh, ministro, el otro punto importante que se ha mencionado hoy, el déficit disminuirlo al 9.7% del 11 aproximadamente o, o por ahí, 12. Eh, 12 estaba, el 12, estamos 12. hablando de casi tres puntos ¿cómo se lo va a hacer? ¿Ya comenzó ese, esa tarea de reducir el déficit? Sí, hay elementos que hay que considerar como la optimización y la austeridad que se ha tenido al reducir ítems, no reducir salarios, reducir ítems, en varias reparticiones del Estado. ¿Cuántos aproximadamente, en... Ministro? ¿Cuántos aproximadamente se han reducido? Bueno, se ha, en términos porcentuales se, se ha reducido un 15% aproximadamente y en la compra de bienes y servicios un 30%. Entonces, esto a lo largo del año te, te da un margen de ahorro eh, también el déficit no solamente se va a lograr en términos de reducir el gasto, también hay que aumentar ingresos tributarios y eh, hay mejoras en la recaudación como lo ha mostrado el Servicio de Impuestos Nacionales con un incremento del 5,3 respecto a la meta en el IVA, por ejemplo obviamente esto hay que seguir observando pero tenemos la convicción de que tenemos que hacer el esfuerzo por el lado de ingresos y por el lado del gasto, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a reducir en tendencia a un dígito el déficit fiscal del que está en este momento? La inflación es programada, prevista, es de 2.6%, es baja la inflación anual como ha estado más o menos, y la inversión es de más de 4 mil millones de dólares, vamos a corregir 4 mil millones de dólares. Eh, aproximadamente eso es lo que ha dicho hoy el presidente en el discurso y lo que está previsto como los indicadores centrales. Eh, estos 4 mil millones de inversión pública, ministro, nos, nos ha dicho al comienzo que se van a destinar fundamentalmente a obras del ámbito de la construcción, ¿o cómo, dónde más se va a destinar estos 4 mil millones de dólares de inversión pública? Bueno, hay una parte importante, está en el presupuesto, casi el mil millones son para el sector de infraestructura y hay casi mil millones que están repartidos, unos 1.500 millones en la parte productiva, 500 millones más o menos educación, salud pro, eh, proyectos sociales entonces eh, ahí más o menos van los mil millones ¿Ya comenzó a ejecutarse? O sea, está ¿Cuál está es la... ¿cuál, cuál es la velocidad que esperan? ¿Ya comenzó a ejecutarse esa inversión? ¿Cuándo esperan que sea la, más, la, la parte más visible de esa inversión en lo que va del año más adelante? Bueno, eh, hemos como hemos citado en el, en el discurso de esta mañana, más o menos en estos cuatro meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, ya habríamos ejecutado como una cosa de 875 a 900 millones de dólares, solamente en estos cuatro meses. Entonces, hay una dinámica importante para... ...y espacio para la inversión pública... ...entonces ahí están los proyectos del ABC... ...están los proyectos de, de minería, de hidrocarburos... ...ahí está la, el, este proyecto de la planta de biodiesel... ...que está en este momento en su diseño... ...y esperamos que haya también su aplicación... ...esperamos que esa dinámica... Eh, ...ya esté mirándose por ejemplo entre junio julio y agosto, ¿no? Cuesta arrancar, pero se está dando esta esta recuperación de la dinámica de la inversión pública en el país. Ministro, eh, algunas autoridades electas como el gobernador de Santa Cruz pidieron esperar la reprogramación del presupuesto porque se va a discutir o se iba a discutir hasta que ellos sean posesionados, ¿esto va a ser posible? Sí, no hay problema porque al final es la asamblea legislativa la que ...está en su atribución rechazar el proyecto de, de presupuesto reformulado o de aceptarlo, ¿no? No se olviden que cuando se ha aprobado el proyecto de reformulación del presupuesto 2021 el año pasado... ...en la Asamblea manifesté a todos los legisladores en ambas cámaras que... Había que inscribir ciertos recursos que tenían las ETAs, que son las eh, entidades eh, territoriales autónomas, municipios, gobernaciones, que no estaban inscritos en sus presupuestos y que había que hacer. Porque me preguntó, ¿dónde, dónde, ¿dónde van a obtener las gobernaciones, los municipios? Se dijo en su momento que había una cantidad de recursos que era necesario inscribirlos en el presupuestos reformulados porque en ese momento todavía se estaban haciendo los ajustes, las cuentas y obviamente inscribir algo que todavía no era certero, era complejo. Hay la posibilidad de aumentar estos recursos, o sea, aumentarlos, no en ningún caso reducirlos, para que la dinámica de la inversión pública de las autoridades electas sean del MAS, sean de cualquier otra tienda política, está ahí disponible para ya empezar a ejecutar la inversión. Entonces, ha habido algún diputado ahí extraviado que, que ha entendido que esto era eh, destinado a, a, a esta, esta idea de reformulación del presupuesto era hacia la baja. No, no es hacia la baja, es más bien hacia la, hacia la alza, alza para alza. recursos de inversión. Y eso se lo dijo en la asamblea, parece que no toman nota o no no no atienden todo lo que se va escribiendo cuando se va explicando allá en, el, en la asamblea legislativa. Es una obligación de los legisladores un poco eh, acordarse de lo que se ha dicho. no. Entonces no hay ninguna intencionalidad, de hecho nosotros tenemos programación este tema presupuestario no es eh, sacado de una de un sombrerito, de una galera de sorpresas, lo ¿no? que tenemos programación, y nosotros estimamos que eh, no iba a haber eh, estos procesos de segunda vuelta, por lo tanto, ya la, eh, la designación ya o la, el, la posición de los alcaldes, gobernadores, iba a estar más en un tiempo o mucho más antes de tal manera que incluso ellos podían haber visto algún elemento más de la de este proceso de reformulación del presupuesto pero se han dado así algunas algunas el, el calendario electoral por la segunda vuelta lo ha, a, a esto ha llevado hasta el 3 de mayo entonces bueno nosotros no no no pensábamos que esto iba a ocurrir y entonces eh, Ahí está nuestra programación, pero es la asamblea, repito, la que uh -huh. puede evaluar positivo o negativamente esta reformulación. Ojo, si eh, quieren rechazarla, están en su atribución lo, la, la asamblea, pero bueno, va a ser responsabilidad de los legisladores uh -huh. de que eh, la, los recursos de inversión pública destinados a infraestructura, salud, educación, no estén ahí totalmente todos disponibles, ¿no? Bueno... Bueno, hay que, bueno sí. hay que tomar esa previsión Ministro, una última una última pregunta ministro. si bien usted es del área económica técnica prácticamente del gobierno el problema de la pandemia siempre está ahí latente condicionando estas metas a lo mejor pero también está el clima social ministro. y en estos últimos días, semanas se ha puesto difícil y tenso el tema político y social hasta la posibilidad de hablar de paros ¿esto puede afectar el crecimiento que se ha previsto? Claro, cualquier tipo de bloqueo, paro que obstaculice la actividad económica va a afectar la, el normal movimiento económico y la generación de ingresos. Esperemos que no se lleguen a esos extremos y que eh, se entienda que eh, es prioritario que los agentes económicos tengan la libertad de moverse, Ejercer su libertad también de ejercer las actividades económicas, que en muchos casos es el sustento diario, ¿no? Muchos viven del día y otros que con más suerte tienen recursos acumulados, tal vez pueden soportar eh, semanas o incluso algunos meses, pero creo que perjudica a todos y eso es un elemento que, que esperemos que no interponga la actividad económica del país. Bueno, le agradezco mucho la entrevista, ministro. Seguiremos conversando en algún otro momento de la economía que es tan fundamental para los bolivianos. Hasta pronto. luego, estimado Tufi. Esperemos vernos muy pronto en otra entrevista de tu programa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, estuvo con nosotros. Es la cabeza del área económica del gabinete de Luis Arce. Hablando de lo que fue esta mañana la presentación del programa... Un financiero fiscal del año 2021 era importante hablar de las expectativas, de los compromisos en este sentido.